El Proyecto Culturas de la Movilidad de Medialas Prado lo que busca es eh, fomentar la, el debate, eh, la participación, la innovación y la experimentación en torno a la movilidad en, en la ciudad de Madrid, ¿no? entendida como cultura de la movilidad en el sentido más amplio posible. ¿no? La deriva urbana es digamos, una metodología de exploración de la ciudad. Eh, libre en su manifestación, consiste básicamente en eh, desaprender un poco y, y por otro lado, aprender la capacidad de conquistar la capacidad de perderse en la ciudad, de disfrutar de su paisaje, de, su, de los espacios que menos conocemos. Esta es la parte de taller de prototipado utópico. ...que pretende resolver las dificultades en la ciudad... ...a través de la creatividad ciudadana... ...y de hecho han sido los niños de 40 a 99 años... ...los que más nos han sorprendido... ...porque enseguida entendían la estructura... ...y necesitaban visibilizar sus problemáticas... ...dentro de la ciudad de una forma creativa. Hoy estábamos aquí en un taller no mixto y la idea era un poco pues, hacer ver que las mujeres también podemos hacer mecánica, que no es un mundo solo masculino. Ese paso un poco apañarte en la ciudad, ¿no? pues hacer la mecánica básica para, pues, si pinchas una rueda, y saber salir del paso y, y, no, y no depender de, na de nadie, que es lo específico. El objetivo del taller era hacer las personas conscientes de cuánto pesa la movilidad relacionada con el cuidado y la movilidad femenina eh, en su vida y lo que ha ocurrido es que la, el público se ha dado cuenta que es la mayoría de sus desplazamientos, la mayoría del tiempo que utilizan está relacionada con la movilidad de hacer la compra para comer o llevar el niño a una, al colegio.